Soy Eufrosina Ortega Guerra, tenía dolor de las articulaciones en los brazos hace ya algún tiempo, gracias a Dios y a la oración del Pastor David, ya no siento dolor, bendiciones para el Pastor Principal, para el Pastor David y gloria a Dios, amén.